Vamos a otra información, eh, conoce el proyecto de ley que se viene trabajando para el Departamento de La Paz para reducir el uso de las bolsas plásticas y las botellas también plásticas de un solo uso. Vamos a conocer los detalles, cuáles serán las prohibiciones, qué es lo que se contempla para el cuidado también del medio ambiente a través de la siguiente nota. El proyecto de ley departamental que prohíbe la entrega y uso de bolsas plásticas, plásticos de un solo uso descartable y botellas plásticas en el Departamento de La Paz, ya está en la Comisión Jurídica de la Asamblea Legislativa. El objetivo de la norma es proteger el medio ambiente con la prohibición del uso de bolsas, recipientes, botellas y otros envases plásticos de un solo uso descartable, utilizados y entregados por supermercados, tiendas de barrio, farmacias, mercados populares, comercio minorista e informal. También incluye a empresas embotelladoras que utilizan esos elementos para fines de transporte, envoltura, carga o traslado de productos o mercaderías. Recordemos que en el mundo, en promedio cada persona usa 250 bolsas de plástico al año, pero en Bolivia la cifra sube a 372. El documento tiene 11 artículos y además de las prohibiciones, establece que los dueños de espacios que suministran bolsas deberán promover campañas de concientización sobre su uso responsable y racional y sus efectos en el medio ambiente. Además, pide generar un sistema de recepción de residuos de bolsas plásticas y ofrecer bolsas de tela, canas, redes u otras hechas de material reutilizable. También prohíbe el uso de bolsas plásticas para material publicitario y plantea también una campaña de concientización para que la población comience a utilizar material que no contamine el medio ambiente. Desde la vigencia de esta norma, los establecimientos comerciales solamente deberán entregar hasta dos bolsas plásticas por cliente. De aquí a dos años deberán entregar bolsas biodegradables y en 10 años solo se utilicen bolsas ecológicas. La propuesta excluye el uso de bolsas plásticas cuando por razones de asepsia o inocuidad alimentaria requieran ser utilizadas para conservar y mantener productos en condiciones adecuadas, así como para almacenar de forma temporal residuos bioinfecciosos o que denoten riesgos.